Me da mucho gusto estar aquí, frente a los micrófonos y, lo, y las cámaras de Gaudio, eh, platicando sobre algunas de las cosas que me ha tocado aprender y que hoy me dan la oportunidad de devolver. Sí, pues en esta región central del país, en cada zona del país, pues el mestizaje eh, determinó eh, ciertas cualidades en, la, en las características de su instalación de ofrenda del día de muertos, por ejemplo, aunque en los entierros prehispánicos de todas las partes del país aparecen rastros de alimentos dejados junto a los, junto a los cuerpos. Pero eh, lo que tiene que ver con el Bajío sí tiene ciertas, ciertas cualidades. Eh, yo señalaría dos que me parecen esenciales. Una es la de la elaboración de alfeñiques que tiene una fuerte influencia europea. Y la del, eh, la del fiambre, que también tiene influencia europea, pero es más reciente, de mediados del siglo XX en León. Sí, bueno, el nombre es una palabra árabe, es una palabra de origen árabe, eh, que, lo cual nos hace pensar que provienen tanto sus, sus formas como su uso tradicional ritual de la tradición eh, europea este, del Renacimiento, de la Edad Media, que. Eh, proviene después del mestizaje que sufren los pueblos europeos después de la, de la intervención árabe. La palabra alfeñique tiene que ver con figuras frágiles que se utilizan para eh, eh, decorar ofrendas del Día de Muertos en Europa. Eso está documentado en un, en un papel eh, volante, en una hoja volante que se llama las funciones de Barcelona, eh, antigua, debe ser de 1700, de 1600, que todavía se conserva en algunos museos y se puede encontrar en internet, donde aparecen eh, alfeñiques en torno a la celebración del Día de Muertos, de, del 2 de noviembre. Y eh, en México se funde con la tradición de recrear las ofrendas funerarias que se instalaban eh, eh, delante de los cuerpos que que bajaban al inframundo después de haber vivido, porque para los americanos seguimos viviendo pero en forma de esqueleto y vamos acompañados de alimentos viviendo debajo de la tierra, nutriendo la tierra. Y también tiene cualidades singulares en el Bajío Mexicano, lo que, tenemos, lo que vemos en museos, en escuelas, en casas, que tiene que ver con, con la elaboración de estos dulces, que son de, originalmente eran de almendra y azúcar, el azúcar era una, un producto de, asociado a la divinidad y la, la almendra también para usos rituales por el impacto que tienen en la memoria y en los sentimientos al consumirla. Aquí se usa eh, limón eh, y azúcar, ¿no? también el limón eh, eh, impacta en los sentimientos porque provoca alegría al consumir los, estos dulces. La, la función de la memoria por los antepasados vinculada con una, con una sensación de alegría, el gusto de recordar. Y eso tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver también con las tradiciones americanas eh, de, of, originarias. Bueno, el fiambre es, una, es una, un plato frío, con carnes y con frutas y, y con algunos elementos agridulces ...que también eh, representa la, la, la presencia de nuestros antepasados. Y eh, proviene de Europa, pero es eh, apropiado para León a mediados del siglo XX. Hay gente que lo asocia con algunos bares o con algunos restaurantes... ...o con la migración argentina por el, eh, por el éxito de los, de los jugadores que tuvieron argentinos... ...en el Club León a mediados del siglo XX que también impactaron con sus costumbres eh, gastronómicas en la sociedad eh, local. Entonces, a mediados del siglo XX la gente empieza a asociar la celebración, las reuniones del Día de Muertos con el consumo de este, de este producto que es carnes frías, que es betabel, guayaba, jitomate, agridulce, lechuga, eh, patita de puerco y lengua, básicamente. Y hay dos o tres versiones, eh, hay algunos restaurantes que, que lo publicitan, hay algunos bares que lo publicitan y que también forma parte de una tradición que eh, conlleva a reunirnos en torno de la, de la celebración de la muerte comiendo, porque la, el acto de comer también es una forma de rezar, es una, un acto de devoción. La idea de santificar las fiestas, por ejemplo, en, los, en las festividades de los 15 años o de las bodas en los ranchos, es con mole, ¿no? Es, y, y parte del rezo, de la celebración, se extiende a la convivencia de la familia y es parte de la, de la celebración del deseo, de buenos deseos para los novios o para la quinceañera. Que, que influyó, sí, y que, y que en, entró a la ciudad de León en los, a mediados de, de siglo, pero eh, a, la, los recuerdos que, que tenemos o lo que está documentado, por ejemplo, en el archivo municipal, eh, proviene de gente que lo ha apropiado. No proviene de las fuentes de los argentinos, sino gente que tuvo convivencia con la aristocracia que tenía que ver con los argentinos. Por ejemplo, mencionan al Chato Guerra, ¿no? que, lo, que lo introduce en el, en el Panteón Taurino eh, a mediados del siglo XX. Varios proyectos. Yo recuerdo el de Vive la Pasión, que era la recreación de las tradiciones de, de las celebraciones de Semana Santa y el Festival de la Muerte, que bueno, afortunadamente me tocó impulsar el fortalecimiento de, la, de los artesanos del Alfeñique, que, que han llegado a tener una calidad que nos llena de orgullo a los leoneses. y Eso me da mucho gusto, para, para que aprovechen estos días y vayan a visitar en la eh, Plaza de los Fundadores a los artesanos.